Buenos días, a ver... Eh, Alberto, de Leyoa, Vizcaya, Cobaya... De hace ya 10 años. Quería hacer ya otro vídeo más... pero bueno, a ver si reclamamos la ayuda de una vez de nuestras autoridades... y de nuestros periodistas, esos que nos ignoran de tal forma que... es absurdo, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo ya solicitando... A nuestras autoridades que nos que nos echen una mano. En nuestra asociación somos... Creo que ya estamos rondando ya el número de 120. Autóctonos del país yo creo que seremos más de 110. Ciudadanos, buenos ciudadanos, que decimos que se nos agrede nuestras propias viviendas a través de las paredes, a través de las... Llegamos a través de las ondas, ¿no? Que se nos lee la mente, ¿Vale? pues tenemos lo que se llama control mental eh, parece un poco de risa no porque algunos en la última manifestación algún periodista en las redes sociales como que se carcajeaba mucho de, de lo que decíamos es todo esto es demasiado real y, y demasiado peligroso digo esto porque mis hijos no tienen futuro pero los de esos que se ríen de esos que apoyan, de esos que participan en toda esta puta mierda, tampoco, no tienen futuro. El futuro que les dejen, el futuro que les deje ese control mental, que les van a decir cuándo se tienen que reír, cuándo tienen que llorar, cuándo tienen que trabajar, si son rentables o no. Y si no son rentables les provocarán una enfermedad, que es lo que están aprendiendo con nosotros. A manipular enfermedades que se supone que son naturales, esta gentuza las puede provocar mediante ondas, ¿vale? Parece increíble, pero es real, tan real, tan brutalmente real, que, que es, es muy difícil que la gente eh, que nos haga caso. Es que, yo sé que es complicado, pero hombre, es lo que digo yo, tenemos un montón de cartas enviadas a nuestras autoridades, ¿no? Sobre todo al defensor del pueblo, curioso de título, ¿no? Defensor del pueblo. Quizás nosotros no seamos pueblo, no lo sé. Yo creo que debe tener un archivo solo para nuestras cartas, para las víctimas de todo este holocausto oculto, de este nuevo terrorismo. Si un día esto sale a la luz, ahí habrá gente, mucha gente de poder, que se les va a tener que caer la cara de vergüenza. ¿vale? Y esto lo quiero hacer como petición ¿eh? para ver si llega hasta ellos, y remueve alguna conciencia y que nos escuchen, ¿vale? Que nos escuchen. Muy importante, todo lo que denunciamos. Hay gente que se ha dedicado. En nuestra asociación, en Biadeca hay gente que, bueno, tenemos a, a Javier del Río, que ya sé que no me importa que le pronuncie Que se ha dedicado a recopilar un montón de patentes Patentes existentes, de todo esto que nos hacen Esa gente que le da la risa, que esto no existe teóricamente Bueno, hay infinidad de patentes recogidas por este hombre, ¿vale? Reales Y desde hace años, en algunos casos, décadas, ¿Vale? Luego hay otro compañero nuestro que las ha traducido, las ha resumido para poderlas entender un poco Pero que hay un montón de ellas, ¿eh? que sepáis ¿eh? que, que hay una montaña de ellas, que esto es real ¿vale? Que se pongan en contacto con nosotros que no nos importaría proporcionárselas, ya sabéis, Viatec ¿vale? eh, Otro compañero también, que, que llevo un poco, siguiéndole un poco también me, me decía que la mayor, la, la más importante de donde sale prácticamente todo es esta, que viene, está en inglés, ¿vale? Porque me la ha proporcionado, se lo he pedido. Eh, es... Y esta también la tiene recopilada, desde luego, Javier reino está claro, no se le escapa nada. ¿no? Bueno, pues está, este hombre dice también que es la más importante, ¿no? El monitoreo neuronal remoto. Suena, ¿verdad? Como suena, ¿eh? Pues bueno, esto es real, esto funciona, ¿vale? Y si os fijáis aquí en la fecha pone 1976. Lleva 43 años inventado esto. Esto una patente, esto es un aparato que está creado, que está funcionando, ¿vale? Que le han probado y es funcional. Vosotros decís que esta patente realmente que no se está usando desde hace 43 años. Si alguien nos dice que esto no existe, vamos, que venga Dios y lo vea, ¿no? Es como, no sé, si insisten igual en decir que no hay nada, que, que son como los grillos que atacaron a los americanos ahí en su embajada en Cuba hace un, un par de años, otro para que de risa, ¿no? Bueno, pues esto es... Esto es real, ¿vale? Desde el año 1976, el 20 de abril, ¿vale? Del 76. Está inventado esto, el control mental. Y a partir de esto han sacado un montón de inventos adicionales, ¿no? Para, para introducirte imágenes, introducirte sueños... Bueno, eh, podríamos hablar mucho... Lo que pasa que, claro, todo es increíble, tan increíble que como que no existe, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, pues esto existe, esto es real, esto sería como tener la rueda de. el invento de la rueda en un cajón y estar rodando con ruedas hexagonales o cuadradas, ¿no? Que no nos digan que esto no existe, esto es real, de hace 43 años, ¿vale? Esto hay que tomarlo muy en serio, ¿vale? Está pasando en este país lo mismo que ha pasado en otros y está pasando en otros, ¿no? Esta es la nueva tecnología que están desarrollando. No voy a mencionar.. Eh, no voy a mencionar quién en este país puede estar relacionado con todo esto, ¿no? Porque, vamos, eh, teóricamente no existen. Entonces son armas secretas, eh, armas psicotrónicas secretas, ¿vale? Y en este país, ¿quién puede disponer de esas tecnologías? ¿No? Blanco y en botella. El querer no verlo, yo creo que es la negación de lo que se nos viene encima. Algo que nuestros hijos van a padecer por desgracia porque hay mucha gente que mira para otro lado yo puede ser aleccionada por esta misma tecnología o bien por lo que sea de todas formas nuestras autoridades eh, debían de tomar cartas en el asunto y preguntarnos de una vez vale que, que esto es que se lo tomen en serio aquí hay mucha gente somos muchos que decimos lo mismo ya ya ya yo creo que estamos un poco nos estamos cansando de ver todo esto cómo se nos agrede en nuestros propios hogares y nadie hace nada esto es una petición de socorro una petición de ayuda esa dejación de funciones no puede ser no puede ser real eh, aquí está alberto vale con mi verdad voy a ir a cualquier sitio donde haga falta vale esto está pasando es real que yo jamás podía llegar a soñar que esto pudiera estar pasando en este que podría pasar en este país bueno pues esto es real esto es tan real tan asquerosamente real que si no sacamos esto a la luz de este mundo se va a la mierda vale hay unos nuevos semi dioses creados por ahí desde la sombra manejando los hilos de las personas vale Tal y como lo vemos nosotros los que las padecemos, los cobayas Que con nosotros está practicando para aplicar al resto de la población Eso es nuestra, nuestra creencia, por lo menos la mía y de otros muchos compañeros ¿vale? Bueno, pues esto es una petición, a ver si llega a las autoridades A ver si llega también a nuestros periodistas Esos que algunos se parten de la caja riéndose una pandilla de locos que dicen que se les tortura en sus hogares Bueno, pues sí, y esto te puede llegar a pasar a ti y a tus hijos, casi seguro que también, si no lo frenan. Pedir a nuestras autoridades que nos hagan caso, ¿vale? Que, que, se tomen, que se tomen en serio su trabajo y que nos escuchen. ya sé que somos una especie de minoría, pero bueno, cada vez somos más porque esto está avanzando más, ¿vale? Es como ese libro que de la policía, del pensamiento que anda por ahí desde no sé qué año, que está 20, también está escrito... Es real, la única diferencia que hay, que no son policías los que manejan esas tecnologías, ¿vale? Son auténticos psicópatas, ¿vale? Después, lo que te pueden llegar a hacer no, no, es difícil de narrar. ¿Por qué se nos tortura con todas estas tecnologías? ¿Y por qué ponen psicópatas? Yo creo que es porque una persona normal o un policía que maneje esto no sería capaz de hacer esto a ciudadanos inocentes. Tienen que poner auténticos psicópatas para desarrollar. Y la tienen muy desarrollado. Llevan décadas desarrollándolo en modo oculto en este país, sin que na nadie haga nada. A ver si sacamos esto a la luz, a ver si llega lejos esta petición, por lo menos, de, de, de que las autoridades se tomen en serio lo que decimos. Y nuestros periodistas también, joder, hostia, que... Nos si ignoráis también completamente. Tech se llama la asociación, por favor, poneros en contacto con nosotros, que no os cuesta nada. Y luego os contaremos nuestras... Ciento y pico historias que son, eh, ya sé, que parece que es complicado de, de, de entender y de asimilar, pero es real, ¿vale? La ciencia ficción hoy en día se queda corta. La realidad la supera, pff, pero con mucho. Y bueno, pues tantas personas diciendo lo mismo, no, pues, creo que es preocupante, ¿no? Yo creo que las autoridades deben tener cartas en el asunto y los periodistas igual. O sea, empezar a denunciar esto y que se hagan investigaciones serias, ¿no? Fundamental si queremos parar esto, si no, mis hijos no tienen futuro, pero los vuestros tampoco. Vale, venga, Agur, buenos días.